Claro Eres que mis amigos hacer. de vuelta con ustedes. Yo creo que sí que vamos a mañana vamos a ver la, la vamos propuesta. Vamos a ver, no, vamos no a ver la pregunta eh, del día. Entonces eh, ¿La de ya, la pregunta, ya que pregunta, no se puede hablar de derecho pregunta, entonces la pregunta, la pregunta que llamemos un experto constitucionalista que nos llame y que Mira, nos diga si eh, la le pregunta del día cree usted. ¿Que la salida de Leonel Fernández y otro dirigente generará la derrota del PLD en el 2020? El café, Esa es eh, mira, la pregunta Yo no sé si, si será la ¿Pero derrota, pero de que está el hoy café. ese PLD de Danilo está remordiéndose por dentro. Por el discurso que dio el, el presidente el demuestra que este error que tiene es... Enconado. Señere. Totalmente desprovisto de cordura, de, de tranquilidad, lo inquietó. Sí. A mí me lamento, yo lamento eh, realmente, porque es la figura del presidente. Miren, déjeme decirle algo. En el día de ayer, yo hice referencia a que no quería que el presidente se sí. involucrara en el tema. Sin embargo... Eh, yo, lo dijiste esta mañana. yo tengo que ser coherente con, con el, el racionalismo de pensamiento que tengo Si él iba a hablar, la forma en la que tenía que hablar fue en la forma en que habló anoche Fue un llamado a la pasión, fue un llamado a despertar en sus seguidores el sentimiento de que ellos tienen la fuerza, de que ellos tienen el poder. No podía el presidente saltarse con un discurso aburrido, de eso que da Lionel, saltándole con números, saltándole con cosas. Él manipuló la información, apeló a cualquier tipo de silogismo que fuera necesario mintió pero mintió descaradamente sin sonrojarse pero hizo una cabrón. apelación de, de, de a de los fue una retórica que despertó las pasiones de sus seguidores sí. y eso era lo que tenía que hacer sí. si iba a hablarlo entonces desde sí. ese punto de vista en ámbito, la forma en que hizo su discurso fue, fue ese sentido. fue excelente como lo hizo además de, de, de, no de que puso la, además de que puso la opinión pública a hablar de él bueno, no, se, se está, pero, que... por... sí, no sé pero, el... la... pero el error es que si él no habla del discurso de Lionel, el discurso de Leonel hoy hubiese estado más diluido. Ahora y sí, desde ese punto de vista, él no debía haber a ver, puesto no. el caso a Lionel, pero, pero al hablarlo, entonces le da más vigencia y sí, pone a Lionel como principal arriba. líder. Una si llamada, por sus tropas. Una llamada, adelante, buenos días. Pero alentó. Adelante. Aló, no se escucha. Pregunta. Más retorno, por favor, aquí. La pregunta, dígame. Ahí sí. La pregunta. Adelante. Óyeme. Eh, Todo en la vida pasa por un proceso dialéctico. Sí. Y la, ya la dialéctica no le encabe a Leonel. Leonel hace tiempo que está fuera de la política dominicana. Se arrancó ahora en, esta, en estos eventos electorales a ver si esto va a salir de nuevo. De todo modo, hay tres circunstancias que impiden que el PDE siga el poder. Esto es el PAN, la educación y la salud. El que no analiza esos tres factores de la vida dominicana eh, no está realmente... Este mundo. Miren, la, eh, la medicina que es el aspecto más sanino que hace a ahora. Recuerden que hay una institución llamada Botica Popular. Sí. Las boticas populares están todas desabastecidas y parece ser que ese abastecimiento lo han llevado a la farmacia pública Cuando ustedes van a la farmacia, eso está que usted no puede entrar. Y cuando usted con un producto de la botica, de, de medicina, con su seguro, no parece que usted lo pueda querer. La salud es un estado en los hospitales públicos. No hay cama para los enfermos. En medicina tampoco. Y queda así del pan o la gracias, gracias por tu gracias, llamada, muy, muy amable. amable. Mira, en el día de eh, terminar el no renunció el presidente eh, municipal. municipal del PLD eh, en San Francisco, eh, en Manuel ¿Sí? Trinidad. Y bien, renunció, y mañana renunció mañana también mañana, ¿no? claro, y el provincial. Claro Renunciaron no el los dos para presidentes. Para no solamente renunció al partido, <risa> y renunció al cargo. Sí, también renunció al cargo. Ah, bueno, sí, pero renunció a todo. No, lo que pasa es que se está poniendo a donde lo vea para ser gobernador, ¿será? No, supuestamente. no, no? Supuestamente, ah, no ¿Es que no lo eh, yo no lo puedo confirmar, pero supuestamente él aspiraría que como candidato. No, ya hay un acuerdo donde probablemente o posiblemente él sea apoyado como candidato a la alcaldía. A la alcaldía, lo que por estoy diciendo. Coalición. Es lo que estoy diciendo. Oh, yo pienso que en el asunto de la coalición, los nombres principales que se están barajando y recibir confirmación son los de. Díaz, lo de el que perdió ahora de Milady, ¿cómo se llama? Juan oh, José Rosario no, y, y, y de Almedo Olmedo Cava. Eh, pienso que lo sería un escenario favorable para el, el presidente, del, del, para el candidato a senador de aquí. Eh, Franklin Romero, que si cuenta con el apoyo de la, del grupo de Leonel Fernández tendría amplias posibilidades. El, de, de el acuerdo es Entonces, apoyar a, el acuerdo preliminar. Uh -huh. Lo que se ha manejado en las calles, esto no es información oficial, pero lo que se ha manejado es que van a apoyar a Franklin para la senaduría. Y a Emanuel Trinidad para la... Pero eh, su, su, sí, sí. vamos a llamar a Frank. Si declina Juan José, entonces sería... Ya declinó. Ya ah, declinó. Vamos a llamar a Frank. Están llamando. Ya declinó. Miren. Mira, eh... Me dan una información. Me dicen que el gober... posible gobernador... Vamos a hablar del, del discurso no, no, del presidente. No, no, no, el posible, el posible gobernador... gobernador. Me están dando una información que me Luis, no. sí, sí, Luis Núñez. ¿verdad? Luis Núñez. No. Me dicen que posible gobernador es Bullo, el hermano del gobernador. No, pero es que Bullo sí, eh, ahora mismo creo. es el director eh, de titulación. De titulación. creo que Hay está una... aspirando a algo, ¿no? Está eh, no, él, él, el, él, él era candidato, candidato a diputado. diputado. Él fue el sí. que tuvo más votos, o sea, eh, eh, no votar por nadie. O sea, tuvo más mire, votos en ese sin sentido ninguno. sin ninguno. Eh, eh, yo quisiera... Ahí están, ¿Qué es lo que están poniendo ahí? Tema central. Miren, antes de Pero entrar, en el, de el antes de entrar el en el tema central, eh, quiero traer esto a colación porque he sentido que hay preocupación a nivel nacional y, y sobre todo hacia el interior de nuestro programa con esta situación. El régimen electoral de la República Dominicana está regido por dos leyes, la ley orgánica y la ley de partido. Hay aparentemente una contradicción entre lo que establece el artículo 47.9 y el artículo 345. El 49.4. 49 ¿Qué es lo que sucede con eso? Que el legislador quiso votar una ley que como existe en Colombia eh, pidiera el en la República Dominicana. Así es. Eso es que una persona que participara en una contienda electoral, en ese mismo proceso electoral, no abandonara su partido y se fuera a otra parte. ¿Qué dificultades tienen las cosas o estos procesos? Que la ratio ley, que es la razón legal que puso al legislador para votar una ley, no siempre logra concreción en el texto que se vota. Es lo que Entonces, se analiza cuando se hace el análisis teleológico de la ley. Correctamente. Entonces, tú puedes tener la intención en el momento de tú votar la ley de decir, el objetivo de esta ley va a ser esto, pero cuando la escribes es posible que tú escribas una cosa diferente de lo que es tu intención sí. y se presta Hasta a una interpretación coma. constitucional. Exacto. El asunto de proteger el transfugismo de los partidos choca en esta condición, en esta situación, con una valladar que es difícil de saltar, que es el derecho a ser elegible por un ciudadano que tiene rango constitucional. Claro. La protección del transfugismo frente al derecho a elección cede porque uno tiene rango constitucional y otro no lo tiene. El asunto, cuando... dice no, que. Por una vas... razón, eh, con el perdón Ajá, tuyo, Sara, por prometo. una razón técnica, y es el hecho de que no hay otro principio con rango constitucional que, que se enfrente a ese planteamiento. No, no, no hay. Incluso, la suprema el tribunal superior electoral eh, hizo suya o dice, Lo que dice la constitución para que usted pueda ser, ser, elegido, elegido, ser elegido, ser elegido, pero elegible, ¿qué pasa? que, ¿Pero que... ¿qué pasa? No hay nada que se oponga un, un otro principio constitucional que pudiera bueno, enfrentarse el que yo para el asunto de... es el que reviste a todo ciudadano a ser elegido. No, pero eso es elegible, que dices, elegible. Ahora, ¿qué otra cosa se puede enfrentar a eso? Una disposición de la ley que está por debajo del rango constitucional. Bien, pero ¿qué Ahí es que está... qué sucede con eso? Vamos. En materia de derecho constitucional Está establecido que las modificaciones que se introducen o las limitaciones que se introducen a un derecho fundamental tienen que cumplir con una condición y es que deben respetar el, el núcleo, núcleo duro de ese Exacto. derecho. Tú no Exacto. puedes introducir una modificación constitucional que vacíe de contenido el derecho que tú tienes a ser elegible También. o a suprimir cualquier derecho fundamental es. que tú poseas. El Tribunal Superior Electoral en esa, en esas condiciones de esa, de esa dos, de esas contradicciones, de esa antinomia que existe en la ley en principio, según la norma ah, de derecho verdad, constitucional, sí. lo que debe ya prevalecer... Si sí, vamos a esperar claro. que desarrolle sí, la sí, sí, ley, claro, sí, si termina No la, se... termina. A que A la debiera... persona que me espera un momentito. Sí, sí, que nos aguante un segundito. Sí. Lo que debiera prevalecer es el principio por persona. El principio por persona lo que plantea es que cuando hay una contradicción de norma, la norma que debe aplicarse en es la, la norma que, más que favorece favoreca. más Esa, la, la, la norma de El 74.4 de la ley de derecho. Correctamente, usted tiene eso. Correcto. Entonces, el Tribunal Superior Electoral, en una... Transmutación de esa norma ha dicho en aplicación del principio pro participación que es el mismo principio pro persona pero llevado al área electoral citando una sentencia del Tribunal de Ecuador ha dicho que cuando hay una contradicción de norma debe elegirse aquella que facilite más la participación claro entonces nosotros tenemos. Son dos puntos fuertes claro, para el propósito claro sí, en caso de Leonel, claro, claro que, de sí, que sí, Leonel. Por eso, esto pasa por el proceso de simplemente ir a inscribir la candidatura a la Junta Central Electoral. Y si la Junta Central Electoral no la acepta, entonces, entonces ahí sí se, abre, se abre la posibilidad. Exacto, que fue lo que decirle a Yeyan ahorita. ¿Me entiendes, Yeyan? Sí, sí, eso pero, pero, pero llamada, esa parte, y sí. yo también quisiera eh, eh, plantear algo. Adelante, Adelante, buenos días. Sí, buenas. ¿Cómo están ustedes? Sí, buenos días. Gracias por la espera. Muchas gracias. Díganos. Eh, con respecto al tema al tema que está... que está, si, si el Pérez ganaría si Siliones. Bueno, si fuera hoy, oh, no. Porque eh, eh, hay... Hay... Hay un descontento también con el asunto de Danilo porque... El pueblo de Leonel eh, está ahí, tiene un repudio, la ha cogido ahora mismo. Cariño a Leonel, porque Leonel ha sabido que está viviendo de Fraude. ¿Tú entiendes? Ahora todo el pueblo eh, está encariñado con Leonel ahora mismo. Hay que esperar más adelante, porque el amigo es un buen estratega, ¿tú entiendes? Poder, hay que esperar qué hace el amigo. Estratega. Eh, sobre sobre, eh, sobre esta situación sobre. que se está viviendo ¿Eh? más, más adelante, porque eh, cuando se sí. quedan. <risa> con lo que se quedan del de Grupo de AE es poder ofrecerle grandes cosas sí. y terminar comprando porque yo me di cuenta que la política se ve en todo. Muchas gracias. Gracias por tu Bien. participación, Muy amable, muy amable. A muy miren Con, con relación a, al planteamiento que hace Sócrates. Sócrates. Sócrates y básicamente el tema de debate a nivel nacional. La Ley 33-18 uh -huh. sobre agrupaciones eh, políticas Establece, eh, como, como bien se dice En su artículo 49 acá, eh, el numeral 4 Requisitos para ostentar a una precandidatura Y más adelante dice Para aspirar y ostentar a una precandidatura O candidatura eh, ¿Verdad? Vamos a ver el, el, el, el, el número 4 Que dice que el aspirante a una precandidatura Y recuerden que ahorita decimos O candidatura eh, Déjenme ver, me perdí aquí sí. Para un determinado evento electoral en, en, en representación de un partido, agrupación o movimiento político No haya participado como candidato por otro partido Agrupación o movimiento para el mismo evento electoral Ahí, Bien. ahí cuando tú dices sí. no haya mira participado te... Pero, mira mira entonces, termina, La ley 15-19 establece en su artículo 134 Lo que tiene que ver con el transfugismo Dice las personas que hayan sido nominadas para ser postuladas Por un partido, agrupación, movimiento político al cual pertenezca el mismo, a un cargo de elección, no podrán ser postuladas por otro partido, agrupación, movimiento político, para el mismo proceso tú electoral. Da, tú has dado en el punto sí, de que, pero que sí tú, se puede. Sí, pero y eh, no hay eh, ninguna discusión. cuando se habla, por ejemplo, del choque constitucional, es que en ningún momento, por ejemplo, a, a un candidato que ya haya participado se le ha negado ese derecho a ser elegible, no elegido, porque nadie tiene derecho de ser elegido, sino de ser elegible. Entonces, ¿qué pasa? Cuando una persona elige, y es mi, mi, mi punto de vista, eh, eh, ...toma su derecho constitucional a ser elegible y lo pone al ruedo y, y se va a una competencia y la pierde... ...a ti no se te ha negado en ningún momento eh, eh, ese derecho constitucional... Tú lo, a ti se te, se te ofreció y tú lo perdiste porque tú lo sí, llevas. Pero es que el derecho no se pierde. Bueno. al porque, tema aquí es, pero Entonces, entonces oye, quiere decir que cuando un con un presidente sí. pierde entonces no perdió. Pero esa Tiene disposición la de la ley puede ser inconstitucional que lo que plantea Sócrates por una razón Ajá. es que afecta el núcleo fundamental del derecho. cuál es? que en... El desarrollo de la persona. La No Ajá. No, yo, no, yo no la, no, la, oportunidad la elección. Oye Exacto. Porque, pero esa, esa posibilidad. Principio, no, pero principio se te Déjame explicarte algo para que tú entiendas. Vamos a ver. mira. Porque cuando, que en principio se le dio y cuando la Cuando se discutió. No, pero espérate oye, que no está perdida. Ajá, oye, entonces siempre se queda abierta. Espérate un momentito. Oye, esto cuando se enfrenta, por <risa> ejemplo, Uloca, cuando le, se, se, acusado, se discutía el tuve. tema del aborto, uh -huh. cuando se discutía el tema del aborto, por el hecho de que se planteaba que el aborto terapéutico no era posible para salvar la vida de la madre, ahí no hay afectación del núcleo fundamental del derecho porque son vidas. Tanto el, la, la criatura como la madre es una vida que el derecho está defendiendo. Sí. Ahora, si dijera que habría que dejarlo morir a los dos, entonces estaría así. El derecho fundamental de vida estaría afectado el núcleo fundamental del derecho. Y eso pasa en este caso. Cuando tú le prohíbes a alguien que se presente a ser elegido... No, creo que tú no se lo estás prohibiendo, Amado, porque es no. que ya se presentó y lo, y lo hizo el a través de una que, agrupación política la cual núcleo, perdió. El núcleo, o sea, el lucro, el la esencia de ese artículo, lo que, que establece es el derecho perdón, va a hacer. No es el artículo, es el derecho. La esencia es, es el derecho. Está bien, la esencia del derecho. No entonces, se para. Se, se te brindó la oportunidad y la llevaste al ruedo político, escúchame, ¿verdad? Y la escúchame. pusiste en juego y entonces perdiste. Ahí escúchame. inmediatamente ese derecho deja de existir para ti. Para mí, el perder una candidata, el representante... Me refiero en función de la ley. No, yo quiero que tú lo abras. Uh -huh. en, el en la quiero ley 15... A los lo tienen allá, por favor. Y que tú hagas nuevamente el breve en el artículo de la ley 15. Y lo dice expresamente. Igualmente lo hace la ley 33. La ley 33 eh, establece, como se ha dicho, 49.4. Un criterio, pero es en la 15 donde tú pones... En relieve al candidato. Ahí lo mandé los artículos. Señores, no ha sido candidato. La precandidatura es por opta, optativa a la candidatura. Optativa. Uh -huh. Y no sería la discusión la de la límite de la inscripción. Es que sí, la ley, me oye. como decía Sócrates, hey, mantente en línea perdió en su esencia algún no, objetivo que tenía que era la de evitar el transfugismo, que hoy en Colombia es uno de los de los puntos que tiene la ley de partidos. Yo te voy a hacer una pregunta, Francia. Entonces, uh -huh. si si si todo el mundo tiene el derecho, el que perdió inmediatamente queda habilitado no te queda, por no cualquier te queda, otro no te partido te parado en el mismo sitio, el No, no, es que pero tú yo estás pensando, escúchame lo que sucede. Uh -huh. Vamos tú a estás pensando. Sí. Míralo que, ahí. Tú el... estás pensando, escúchame. Tu, tu, y nadie tu, tu, está tu, tu, tratando tu, tu, tu de imponer tu, tu, tu, tu una decisión. No, no, claro, porque. Es este, posible que se vaya al Tribunal Constitucional a la si la Junta a, no lo admite. Oye, ¿qué es lo que quiero no, decir? No. El contenido de una ley tiene validez en la medida okay. en que su norma. No colida con la Constitución sí. Y no colida con derechos fundamentales Y eso es un análisis Cuya interpretación última le, le corresponde Al Tribunal Constitucional Nosotros lo que podemos hacer son juicios De ponderación Escúchame No, no, no, no, no, no es que opinión, ponderación Es una caga argumentativa Jurídica constitucional lo suficientemente fuerte No es de que yo opino Mire, que le, voy voy a pedir, le voy a pedir a ambos Vamos Que, a que eh, me den un momentito Porque estamos conectando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 Bien, eh, ahí escucharon las declaraciones del licenciado Manuel Trinidad Puello. Si algunos de los muchachos eh, allá en el estudio tiene alguna pregunta, eh, eh, por favor, de no mamá, ser así, si es estaríamos pasando una hay... vez con ustedes a los estudios. Ahora, es cierto que no... ¿Es escuchando? ¿Es escuchando? ¿Sí está escuchando, no está escuchando. Está escuchando, está escuchando, me pero mira sí. cómo salió. Sí. Arimendi. Sí, el detalle. Estamos haciendo conexión. Eh, ¿Sí? Estamos haciendo conexión. Sócrates ¿Sí? Mercedes va a hacerle una pregunta a Emmanuel Trinidad. Eh, Sócrates. a ah, Sócrates. Sócrates Mercedes no. eh, le, le hará una pregunta. Ah, ah, Pero ah, hazlo haz, haz, haz no, Adelante. No Manuel, quisiéramos que nos confirme si sí. es cierto que dentro de las negociaciones que están no. realizando no. el... El grupo de... de la Fuerza del Pueblo con la gente del PRM se está barajando la posibilidad de que tú seas el candidato a síndico por esa por ese grupo. ¿Qué hay de cierto en eso? ¿Qué, le la sí, sí. ¿Qué, qué, ¿Qué, ¿Qué? Retorno aquí. de, él, retorno de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 Miren, hay una Gracias cosa que que la presa. La presa. por esas informaciones. Sí, me cosa, está dando la razón hay una lo cosa que decía ayer. que tenemos que tenemos Ayer cuenta. no podíamos nosotros explicar ni dar, vaticinar nada porque todo no, no. En los Hay todo una, una no? cosa que debemos tomar en cuenta con relación a este proceso de alianza que se está dando o de negociaciones que se están dando entre el PRM y, y, y la Fuerza del Pueblo. Uh -huh. y también ¿Qué es lo que hay que tomar reformista. en cuenta? Que para los, fines, para los fines para los fines ...del grupo de Leonel Fernández, del partido de Leonel Fernández... ...es da como un hecho que la interpretación de la ley permite o habilita que todos los candidatos puedan participar. Sí. ¿Tú, ¿tú si, si él estaba pensando en, en Trinidad, estaba pensando en, ¿cómo sí. que se llama el que denunció, el, el, el otro que mencionamos? Andrea ahí. Costa. Bah, Andrea, Andrea, Co Andrea Costa. No el otro. No. El, eh, Juan José. Juan José, no. Rosario, José Rosario. Y todo lo que se está haciendo en el país. Sí, sí. Eh, eh, no, no es tú, nada... Es eh, eh, un asuntos lo, lo da como, como, como un hecho. Sócrates. Y pudiera ser una estrategia para fines de presionar a la Junta, sí. porque se está actuando desde la óptica de que no hay ningún impedimento. Sócrates, tú te imaginas que... Eso vaya al Tribunal Constitucional Toda esa presión No solo de un candidato Sino de todo De todo ¿eh? sí. Y conociendo Lo que hay dentro de la persona Del primer, man del mandatario De todo lo que Él pueda presionar también Para que eso se haga Y lo inhabiliten Sería un desastre no, pero que además recuérdate que si, si se habilita a Leonel Fernández, no, se, se habilitaría a todos, incluyendo sí. a Hipólito Mejía que perdió y que pudieran en, sí, en este sí, caso sí, terciar sí. por otra fuerza. Sí, es que o Hipólito sea, Mejía no está prácticamente, no, no, pero estoy, estoy haciendo eh, aquí un análisis hipotético. O sea, estoy eh, eh, poniendo una situación hipotética de que esa tanto, la vaina nada más se la inventó Julio Curie. tanto Hipólito Mejía como todos los candidatos de, que, que estarían. en la primaria Curio. no tendrían ningún sentido. Nosotros, si lo analizamos profundamente, la primaria no tenía ningún sentido sentido si el que pierde se va a ir de, del partido a formar tienda no entonces, ese, no, sí, no guay, tiene guay, sentido eso, eso, no bueno tiene ningún es sentido que le, le <ríe> el nombre <ríe> al hermano, sí, entonces, es que, hermano miren, no y esa es la parte que yo quiero que analicemos ¿Qué sentido tiene una primaria? Eh, eh, Invertir todo no, ese dinero en una primaria. Sentido, si al qué el final el que pierda la primaria es elegir un candidato al torneo o al Entonces, ¿para qué okay, celebrarlos si al final el que pierda se va pues, es que es se una, a escúchame. Hay una interpretación dentro de la antinomia jurídica que hay que dice. Que el texto de ley es aplicable al candidato que haya ganado esa primaria. Exacto. Que ese candidato que ganó esa primaria. Bueno, eso hay que verlo. No, eso hay pero que verlo. no es lo que no Yo no estoy diciendo que sea no, verdad. No por favor sentido tiene una primaria? es que la primaria no es para salvar eso. Te estoy diciendo, interpretaciones diferentes que se tienen. Pero para que la tenga, hay una interpretación que dice que es el candidato ganador. No, en un momentito. Estoy haciendo contacto con John Garrido. Pero que contacta, John, yo quiero decirte, el decirle, yo quiero decirles que lo que se pretende establecer con primarias es un candidato y lo que se salva o lo que se trata de evitar es que los candidatos se trasieguen entre partidos. Los candidatos se trasieguen entre partidos, eso es lo que da el transfugismo. Pero alguien que haya tenido la intención o haya aspirado no puede arrastrar, como decía Sócrates, repítele la, la, la, la, la frase de, la, de lo que se establece cuando se trasiega al candidato la ley, la norma. Es ahí donde debe existir el razonamiento. Ahora, dos constitucionalistas que por demás han sido los Abogados defensores de la corriente contraria a la que se ha llevado, pero no en este caso. En todos los casos son los dos abogados del PLD de Danilo. Entonces hay una contradicción. No, no, no. Eso no eso no quita porque los abogados están mundiales. Me refiero al de derecho de ser de elegible porque entonces el que ganó en un partido fue a esa persona es eh, verdad que tuvo el derecho de ser ya, elegible y, y fue elegido punto. entonces después se A ser elegible ese ya, no se puede fíjate ir. cómo hay una contradicción y, y esto va eh, y pero es un tema bastante interesante es que clase, va a terminar no. entiendo yo en el tribunal ah, constitucional hay una con donde se va a discutir una norma dinómica, eso es lo que te estoy diciendo sí, no, no, no. que lo que se pretendió no. alcanzar en principio no se plasmó bien en el texto y eso yeah. es lo que ha traído ese sí, hecho incluso habían más limitaciones que fueron todas derogadas por el tribunal constitucional Sí, por eso que tú no puede no, darle la... no porque no ha sido sometido, por eso es que tú no puede darle a un texto legal la categoría de normas jurídica superior o de validez mientras tanto no sea sometida al escrutinio del Tribunal Constitucional. Decía, Constitucional. decía Gustavo con Decía que la Constitución dice lo que dice el Tribunal Constitucional. Claro, que sí, dice. exactamente. Eso, es, Entonces, eso, es, eso es, se llama realismo jurídico. Vamos claro. a ver hasta... La Constitución hasta... en la boca de, de eso. Bueno, de señores... Ahora, que pero prosie... si no le importó tanto, tanto el que Leonel se fuera, deje lo que se inscriba. Señores, ayer, no me, enteré, esos son, esos son ayer me enteré con un ah, amigo del claro. que hablé por teléfono, que Habermas, uno de los constitucionalistas más brillantes que ha dado Alemania, era neonazi cosa increíble Uger, para Uger mí más. fue fue fue increíble el filósofo más importante del siglo XX y uno de los más grandes de toda la historia Martin Heidegger ha sido acusado de nazismo yo verdad. me quedo ahí en, ha en, en, en esa parte no. del artículo señores nominadas para ser postulados señores nosotros volvemos está. en breve vamos a una pausa cuando regresamos seguimos con más contenido sí. del programa me hicieron tropezar. Hey. De mañana.